Hola a todos y bienvenidos a dance Day, el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en la clase de hoy vamos a ver el tema de balanceo por tanteo un tema muy útil en la química inorgánica no siendo más comencemos para balancear por tanteo se debe tener en cuenta una serie de pasos o un orden que nos permite organizar más fácil la ecuación entonces, como primero, para balancear por tanteo, se balancean los metales. Como segunda medida, se balancean los no metales. Para diferenciarlos, veámoslos en la tabla periódica. Ahora, después de los metales y no metales, se encuentran los hidrógenos. por último se balancean los oxígenos este es el orden que se debe seguir para un balanceo por tanteo vamos a mirar una serie de reacciones aplicando el balanceo por tanteo vamos a mirar este primer ejemplo tenemos lo siguiente NH3 más O2 produce NO2 y H2O que esto es amoníaco y este es dióxido de nitrógeno. Entonces, no olvidemos que estos son reactivos y estos son productos. Vamos a aplicar los pasos. Primeramente empecemos con metales. Miremos si hay metales. Como podemos ver, no hay metales. Segundo paso, no metales. Podemos ver que está el nitrógeno, o sea que el nitrógeno es un no metal. No hay más no metales, seguimos con los hidrógenos. Y por último tenemos los oxígenos. Ya tenemos nitrógenos, hidrógenos y oxígenos. A este lado pondremos los reactivos y a este lado los productos para mirar que el balanceo esté correcto. Empecemos con los nitrógenos. Aquí tenemos un nitrógeno y aquí también. Entonces, un nitrógeno y un nitrógeno. Quiere decir que estaría bien. Ahora sigamos con los hidrógenos: 3 por 1, acá hay 3 nomás. 3 por 1, 3, 3, acá hay dos. Quiere decir que no están balanceados. Como los números están, uno es par y uno es impar, lo ideal es cruzarlos. Quiere decir que este 2 lo voy a poner a este lado y este 3 lo voy a pasar hacia el otro. Ahora sí nos quedaría 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Quiere decir que aquí van a haber 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Lo cual indicaría que estaría bien balanceado. Pero se nos desbalanceó el nitrógeno. 2 por 1, 2. Aquí no hay nada. Vamos a poner acá entonces. Vamos a corregir. Nos quedaría acá 2 también. Entonces ya no valdría 1, sino que valdría 2. Quedando 2 nitrógenos a ambos lados. Ahora, oxígenos. Contemos. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3, eso nos daría 7, 7 oxígenos. Como es un número impar, lo ideal es que sea un número par para poder poner el coeficiente acá. Entonces no nos sirve. Entonces vamos a empezar a cambiar este numerito de acá para balancear ese oxígeno. Entonces, como es lógico, empecemos con números pares. Seguiría el 4, vamos a mirar. 4 por 2, 8. 8 no me daría un número que multiplicado me dé 8. Entonces... No me sirve el 4. No puedo poner el 5, puesto que es un número impar. Necesito un número pan, entonces sigamos con el número 6. Probemos. 6 por 2, 12. 12 dividido 3 es 4. O sea que ahí nos funcionaría. Ese podría ser el número. Entonces vamos a corregir esto aquí. Ya no va a ser el 3, sino que va a ser el número 6. Voy a poner acá número 6. 6 acá... Ya sabemos que 12 dividido 3 nos da 4, ponemos el 4 acá y esto nos daría ya no 6 hidrógenos sino 12, 12 hidrógenos, 12 y 12, 4 por 1, 4 se desbalancea el nitrógeno entonces quedaría 4 nitrógenos acá, por ello acá también debe haber un número que en este caso sería también el número 4. Acá va a quedar 4, quedándonos 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. Ya tengo los nitrógenos, por último miremos los oxígenos. 4 por 2, 8, 6 por 1, 6, 6 más 8 nos da 14. 14 es un número par, 14 dividido 2 nos da 7, quiere decir que el número que debe ir acá es el número 7, 7 por 2, 14, 14 oxígenos y aquí ya decimos la suma nos dio 14, aquí ya está balanceado el oxígeno, de esta manera se balancearía esta ecuación, vamos a mirar un siguiente ejemplo, tenemos ahora este siguiente ejemplo, ejemplo número 2, tenemos estos reactivos y estos productos, vamos a mirar lo siguiente, entonces Primera medida, empecemos con los metales. En este caso tengo al sodio. Sodio sería metal, lo voy a poner acá, Na. Del sodio siguen los no metales porque ya no veo más metales. Voy a poner el azufre. También tengo al cloro. Y ahora seguirían los hidrógenos. Y por último los oxígenos. Vamos a empezar entonces. Sodios. Dos sodios. Como ahí no hay nada, voy a poner... 2, me quedaría 2, quiere decir que sería 2 y 2. Seguimos con los azufres, acá hay 1 y aquí ya hay 1, estaría balanceado, entonces pongamos 1 y 1. Seguimos con cloros, aquí veo un cloro y acá 2 por 1, 2, quiere decir que aquí nos faltarían 2, Pongamos acá 2. Quiere decir que acá hay dos cloros a ambos lados. Por último, ¿qué me falta? Miremos los hidrógenos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. También estaría balanceado. Dos y dos. Y oxígenos, contemos tres oxígenos por este lado. Acá tengo uno, dos más uno, tres. Estaría tres oxígenos. Quiere decir que está balanceado. De esta manera se concluye este siguiente ejemplo. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Tenemos este tercer ejemplo. Estos reactivos y estos productos. Empecemos con metales. Metales, como podemos ver, no hay. Pero no metales, tengo el azufre y el yodo. Entonces, azufre, yodo. De aquí siguen los hidrógenos. Y por último, los oxígenos. Entonces, empecemos mirando. Azufres. Acá tengo un azufre y acá también. O sea que acá iría el número 1. Yodos. Un yodo. Pero aquí tengo dos. Quiere decir que el número que debe ir acá es el número 2. 2 por 1, 2. Quedarían 2 yodos, 2 yodos. Seguimos con hidrógenos. 2 por 1, 2. 2 más 2, dos, 4. 2 más 2, 4, habría una igualdad de hidrógenos hacia un lado y hacia el otro. Ahora seguimos con oxígenos. Aquí tengo 4 y aquí no tengo nada. Quiere decir que el número que tiene que estar acá es el número 4. Entonces ponemos el 4 acá. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Estaría balanceado. Pero ¿qué pasa? Se me desbalancea. El hidrógeno, 4 por 2, 8, pues aquí ya esto cambiaría, 8 hidrógenos, entonces acá ponemos 8, para que me dé, de... entonces tendría 8 de este lado, y cambiamos este número 2, para que me dé 8, voy a poner acá el número 8, quedando 8 hidrógenos. 8 y 8. ¿Pero qué pasa? Se me desbalancea el yodo. 8 yodos. 8 dividido 2 nos da 4. Quiere decir que el número que va a ir acá es el número 4. 4 por 2, 8. Van a ser 8 yodos también. Miremos si se desbalanceó el azufre. El azufre está igual, no fue afectado y miremos ahora si los oxígenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos, quiere decir que quedó balanceada la ecuación. De esta manera concluimos el tema de balanceo portanteo. Si te gustó mi video te pido por favor que me apoyes con un me gusta, una manito bien hacia arriba y lo compartas en tus redes sociales. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal. De igual forma